De la televisión mexicana, el Vitor. Bienvenidos a Ciel Mexicanos. Dijeron muchísimas gracias a toda la gente que nos acompaña. Gracias, gracias. Gracias. Se siente bien bonito que, que a uno lo quieran a harto y todo. Se siente bien bonito. Este, y, y alguien que me quiere mucho es, es mi jefa, que le mando un saludo. La otra vez estaba platicando con mi mamá. Le digo, oye, jefa, oye, ¿tú no quisiste tener otro hijo? Y me dice, no quería ni tenerte a ti. me dijo, así de gacha. Pero bueno, de todo modos, yo la quiero mucho. Señoras y señores, hoy tenemos un programa especial porque viene puro invitado de lujo. Sí, señor. Sí, señor. Quiero presentar primero que nada a la familia, a la familia que viene del lado derecho, la familia Beites, ¿sí, señor? Y la familia Beites viene, ahora sí que representada por puro famoso, por puro famoso que quiero presentarla primero, es un galán, es un cuate que sí, como quiera, sí está guapo, no me llega a mis talones, pero sí está guapo, tiene lo suyito, lo, lo han visto haciendo muchas novelas, muchas series, mucho teatro, además es un gran cantante, señoras y señores, él es Lizardo. Oh. ¿Sí? ¿Cómo estás, Lizardo? Yo muy contento de estar aquí, muy contento de verte. Yo muy contento también. Me vestí lo, lo, lo, lo más mejor que pude, carnal. Sí, muy bien. Es que sí, me dijeron bien... sencillo. Les... Sí, porque vienen puro galán y pues algo algo tengo que pues, hacer para contrastar, carnal. <risa> te, ves, te ves muy bien. Muchas ves, gracias. Te ves, te ves. Tú eres de español, ¿verdad? Eso dice, español de sí. España, carnal. De, de, bueno, de Valencia. Ah, mira. Es que tengo un guate allá en la colonia que me dice, ay, Víctor, yo soy mexicano, pero mis papás son de España. Le digo, ay, güey, pues tú, tus papás eran de España, pero tu cara es de tu alco, güey, la verdad. Pero bueno bienvenido. Muchas gracias. Y luego muchas tenemos gracias. a otro carnal que también es, es un galán, también lo han visto en muchas novelas, en muchas series. Señoras y señores, él es Juan Diego Cobarrubias. ¡Oh! ¿Cómo estás? Mi querido Juan Diego, ¿cómo estás? Bien, ya nervioso, hasta ganas de hacer pipí me dieron. ¿En serio? Sí. ¿Tú, si quieres hacer de la chis, ahorita tú vas, tú tranquilo, no, no es hay problema. Es, es, es la primera vez que vengo y, ¿En es, serio? y hasta me están sudando las manos. ¿Es tu primera vez conmigo? <risa> <risa> <risa> Oye, es carnal, yo, yo te veo en renta congelada, me, me gusta mucho, y carnal. yo te veo en nosotros los guapos. Gracias, eh. carnal. Es que sabes qué me gusta porque ahí tú batallas mucho para sacar a gente que vive contigo, ¿verdad? sí, ahí en sí renta. señor. Me pasa lo mismo a mí, ah, ¿sí? ahí donde vivo no sabes lo que es. Estoy batallando para sacar a una persona. Lo malo es que es mi jefa y ella es la dueña de la casa, pero ojalá y se salga pronto. Y luego tenemos otro carnal que también es galán. Lo han visto también en muchísimos lugares, señoras y señores. Él es Juan Martín Jauregui. Mi querido Juan Martín. También es tu primera vez, ¿verdad? Eh, segunda, segunda. Ah, segunda, sí, Me sí. gustó y volví. Te gustó y volví. Sí, ¿Eh? así, así les pasa conmigo. Me <risa> prueban y no me dejan. Así, así de verás. Oye, es carnal, y te, tú eres de Argentina, ¿verdad? De Argentina, de sí. De Argentina. Ay, a mí me gusta mucho Argentina. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de la Argentina? ¿Qué? Las pompas. Digo, sí, sí. las pampas, las pampas, las, carnal. Pampa. Las pampas. La pampa húmeda. La pampa, Eso. me gusta. El, el, el alfajor, el dulce de lichi. ¿Y cómo habla? Porque sencillito y carismático, ¿verdad? Así es. ¿Verdad, querido? Sí, sí, sí, y bueno, y el último. Que viene aquí a cerrar con broche de oro del grupo de los hombres, señoras y señores. También me quito el sombrero, gran actor, ha hecho muchísimos, muchísimos personajes en películas, ha estado nominado en premios, ha hecho teatro, señoras y señores. Plutarco, asa. ¿Cómo estás, mi querido Plutarco? ¿Cómo estás, carnal? Muy Bien, Víctor y tú. También es la primera vez que vienes tú, ¿verdad? Es mi primera vez. Es contigo? tu primera vez también, sí, Plutarco. Sí, vengo, Oye, vengo muy, muy nervioso. Pues. Yo sé, yo sé. Tranquilo. Ahorita, ahorita se te pasa. Un Me han hablado de ti, ¿qué? No, sí, sí. La verdad y sí, ¿qué te han dicho que vivo lejos y eso? Sí, sí, sí, sí. Eso se platica, eso se platica. Pero tú tranquilo. Oyes, tú eres de sonora, ¿verdad? Yo nací en Ciudad Obregón, sonora. En Ciudad Obregón. Saludos en... para sonora. Arriba Sonora, sí, señor. Aunque crecí en Mazatlán, Sinaloa. Qué bonito. Fíjate que mucha gente piensa que yo soy de Sonora, carnal. ¿Ah, sí? Porque tengo muy buena carne y porque dicen que estoy bien hermosillo. <risa> <risa> ¡Qué tarea! Bueno, y nos vamos del otro lado con la familia Gámez. ¡Oh! Sí, señor. Y la familia Gámez trae a puro cuero. Pura mujer bonita, pura mujer talentosa. Ahora sí que, señora, señora, no se ponga celosa porque ahorita viene el taco de ojo. Señoras y señores, quiero presentar ahora sí que a la capitana de las mujeres. Ella es actriz, ella es guapa, protagonista. Tiene una gran trayectoria, señoras y señores. Erika, buen film. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, muy bien, Tú ya no es tu primera vez conmigo, no, ¿verdad? No, ya llevo varias. Ya llevas varias, sí. No digas sí. cuántas, no digas cuántas. No, no, pero ya. Que no se sepa nuestro historial que tenemos tú y yo, Erika. Despacito, nada más. Despacito. Dos, tres veces. Ahora sí que yo nada más así, uno, es... pero despacito. Exacto. Ah, ¿no? oye Erika, y tú, yo, yo estoy estuve investigando porque has de saber que yo hago una investigación a fondo de mis invitadas. ¿Ah, ¿sí? De veras, en serio, estudio mucho. ¿Y te Entonces estaba ahí en, en, en la computadora y tú, tu nombre original es te Teresa, ¿verdad? Teresa, es mi nombre verdadero pones Erika Pachambiar? Exacto, es toda la vida. Mira, desde así tengo un primo vida. que se llama Roberto y Pachambiar se pone Yesenia. Ay, sí. Ay, sí. Es una historia que luego les contaré, Ay, pero bueno, vida. bienvenida mi Gracias. amor y luego tenemos aquí a otra bella, otra guapa, otra chulada de mujer, señoras y señores, ella es Laura Carmine. ¿Cómo estás hermosa? Oye, yo te he visto también en, en muchas novelas, pero en la última de Por Amar Sin Leyes tuviste, ¿va? Ahí hice una participación. No, especial, y vi que es te metieron a la cárcel ahí, ¿verdad? Sí, me metieron a la cárcel. Ca... No, no, no, no, a mi esposo porque me metieron a la cárcel. Ah, bueno, yo te voy a hacer una cosa: Ira, si algún día a ti te llega a pasar, Dios no lo quiera, en la vida real, este cuenta conmigo para la visita con yugar Ah, ¿Eh? bueno, va. <risa> Aquí muchas estamos gracias. para servir.